YouTube aquí en este nuevo video estoy aquí con mi amigo Taque que ya salió en otros videos ¿por qué carajos salimos tan pálidos? Eh, no la luz. Vamos a hacer un si te ríes pierdes ni supuestamente experto a nivel Dios y vamos a hacerlo de dos diferentes formas porque mi amigo Taque no le gusta el limón y puede ser que vomite aquí entonces sería sí. Yo voy a comer limón y él se va a calar un perolazo cada vez que se ríe Okay, pensé que sería más fácil. Estoy débil. Estoy débil. No, please ¡Ese ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros nos reímos ¡Hola! yo primero. Ahí está Un buen disco ¿Se vio? Ahí está Acá. Au Ok <risa> Seguimos <risa> Joder Es tan fuerte este, ¿viste? te <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, <risa> si yo me río me veo que tú no vale ah, tu okay, bueno, vez. Sí <risa> Joder. <risa> ah. <risa> <risa> Creo que lo verde se está desagradando Ahí está. Me pegó otro mordisco. <risa> <risa> ok, <risa> casi, casi, casi me río de nuevo. <risa> What muata <that? risa> eso me dejó pantalla azul <risa> a mi <mí> no a <risa> no con el limote obvio oh oh my god <risa> hice un dab sin querer güey. <risa> bueno continuamos está que lleva uno y llevo dos Okay. Porque eso me da risa. ¿eh? Te reíste. Sí. Te reíste. Sí, Te claro. reíste. Invasión de sombrillas. <risa> <risa> Por poquito. Gracias, yo que te reíste tú primero. <risa> <risa> ¿Qué bueno con este video? <risa> Ay, yo puedo, puedo. Yo. <risa> <risa> Porque <risa> estoy <qué, qué>, <risa> <tí> tan débil <risa> O el video es muy bueno o estoy muy débil Ya, Está muy débil El, el, el imo me está haciendo daño ya Me está dando como que No, lo estoy comiendo allí y me siento extraño <risa> No bueno. Bueno, Vamos, vamos down the street to the beat Quería reírte, ¿verdad? Sí, pero reaccioné a un... ¡No, <risa> Este W, ya lo he visto antes, pero me sigue dando, me sigue dando risa. risa. Eso cuenta, ¿no? ¿Verdad? Vladimir. Eh. Ya que tú eres italiano, eso debería darte de risa. Me siguen dando risas, ya lo he visto. Tommy, <risa> <risa> <risa> ¿qué? Tommy, <risa> ¿qué? <fue el> Tommy, <risa> ¿qué? Tommy, ¿qué? Yo ¿qué? Tommy, ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? <risa> ¿Qué? ¡Se lo está comiendo todo! Vamos. <risa> ¡What! Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. <risa> y si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta. ¿Eh? Que ¿Quieres mandar un saludo a alguien? ¿Por qué? ¿A alguien? ¿A quien sea? A la molta. ¿A quién? Y ya sabrá quién será. Ok, ya lo sabás, te mandaré un saludo. No Al quinto día del quinto día volveré. Se más que hacer. Se acabó. Ah. Quinto día. Bueno, lo que quería decir es que estaba grabando con mi cámara web antiguo, por eso es la mala calidad del video un poco, pero ya con este otro lío, por aquí tienes el botoncito para que te suscribas rápido así pi, pi, pi, pi. por este lado tienes el video anterior y en mi descripción te las redes sociales para que me sigas en Twitter y en Facebook para que te enteres todo lo que va a estar pasando en el canal y porque estoy subiendo videos diario esto es algo impresionante, bueno chao